Hola, yo soy Oscar Gallo y hoy vamos a ver qué es un influencer. Este término se usa mucho en Instagram y es visto como un empleo en sí mismo, pero ¿Sobre qué se fundamenta y por qué es tan importante justo ahora? Empezamos. La teoría formal es tan antigua como el Two-Step Flow de Paul Lazarsfeld en 1944. En esta teoría, el entorno social afecta más las decisiones que los medios masivos, y los líderes de opinión de cada círculo social son los que más influyen en el resto. Es decir, creemos más en las personas que en los medios, las marcas o las instituciones. Esto aplica en decisiones electorales, compras del mercado o reseñas en línea. Muchas instituciones usan portavoces para verse más humanas y creíbles. Creemos en las personas porque confiamos en que conocen un tema mejor que nosotros, aun cuando ellos mismos se informan de los medios y marcas que también consumimos. Las críticas de cine y reseñas de productos son ejemplos de prescripción. En el sentido comercial, significa recomendar algo a un gran número de gente. Una crítica bien fundada y redactada es más efectiva que la publicidad pagada Y las empresas han fomentado la crítica para validar su propia calidad por décadas Gracias a los blogs y las redes sociales todos podemos opinar en público Nuestras reseñas o testimoniales tienen el potencial de influir a futuros consumidores Pero no todas las críticas valen lo mismo, el prestigio personal también tiene peso son estas personas con mayor credibilidad y audiencia las que pueden influir más en el resto. Para poder influir, una persona debe tener autoridad y ser capaz de cambiar conductas. La autoridad la confiere el dominio o la experiencia con un tema en particular. Además de tener credibilidad, hace falta persuasión para cambiar conductas. Quienes mejor influencian no suelen empezar en este rol como un negocio, a menudo se trata de aficionados que publican sus opiniones en sitios gratuitos. Tienen pasión por su tema y eso les ayuda a ser más convincentes y crecer orgánicamente. Con el tiempo es posible que moneticen su contenido o consigan auspicios. Su capacidad de influir puede cambiar en función a la relación que lleven con sus seguidores. Visto como marketing, los influencers son una forma de marketing de contenidos. En lugar de construir una comunidad, las marcas se valen de una relación ya existente. A cambio, el influencer debe cumplir con las marcas sin descuidar su credibilidad. No todos los influencers son celebridades ni viceversa. La diferencia es la capacidad de motivar a la acción, y eso se nota en la práctica. Debes saber cuándo te siguen por razones que no son tus opiniones o tus ideas, eso reduce la manera en que se mide tu efectividad respecto a tu audiencia, por eso para llegar a ciertos nichos se prefiere acudir a micro influencers. La dinámica del influencer no es nueva, pero la tecnología le da más fuerza. Influir no significa tener seguidores, es tener autoridad y credibilidad. Por eso cualquiera puede ser influencer, poniendo pasión, tiempo y trabajo. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.